Desde Zaragoza en Común nos preocupa, como ya demostramos a lo largo de nuestra anterior etapa de gobierno, el control del gasto público, lo que se hace con el dinero y los recursos de todos nuestros vecinos y vecinas de Zaragoza. Ha sido nuestro empeño en estos últimos cuatro años de oposición al gobierno del PP el denunciar todo tipo de irregularidades, de denunciar todo el desmantelamiento de lo público que se ha venido realizando, así como ese mal uso del dinero público chanchullos, componendas, eh, tratos de favor, irregularidades varias en definitiva. Señalamos cómo dispararon el presupuesto para altos cargos en más de un millón de euros y, además, subvenciones a ONGs vinculadas a familiares de un concejal. Pedimos explicaciones por la contratación de personas vinculadas al Partido Popular en Zaragoza, pues en movilidad, urbanismo, Zaragoza Dinámica, y en Zaragoza Vivienda pedimos el cese del gerente por supuesto acoso laboral y por vulnerar los derechos sindicales. Denunciamos que el actual director técnico trabajó durante 14 años con el actual gerente. El señor Azcón aprobó con su voto a favor en la Junta de Gobierno una operación que beneficiaba a sus familiares y además salió con Vox para parar una comisión de investigación que impulsamos desde Zaragoza en Común. Y otra vez el señor alcalde adjudicándole a amigos suyos como Forcén los kioscos más emblemáticos de la ciudad y además parando una comisión de investigación que impulsábamos en Zaragoza en común precisamente para aclarar todo esto. Conscientes de cómo gestiona la derecha y la autoderecha el dinero público en Zaragoza, seguimos contando con vosotras para sacar a la luz todos los trapos sucios de este gobierno. Porque nuestro compromiso con el buen uso del dinero público y la transparencia es férreo. Porque con lo público y con lo de todas no se juega y porque no queremos que gane las de siempre, si tienes cualquier duda o sospecha, escríbenos a esunescándalo.arroba.zaragofancomun.com